Buenos días, nos hemos despertado a las 6 de la mañana para ir a surfear. ¿Está bien, chicas? Buenos días, chicos. chorro? Nos hemos despertado así de pronto porque vamos a un slab. ¿Qué es un slab? La explicación exacta del slab es una ola que se forma cuando pasa de mucha profundidad, o sea, una zona de mucha profundidad a muy poca profundidad enseguida. O sea, como si hubiera un escalón de una roca, pues viene la onda y la onda al estar en mucha profundidad nos rompe, pero en cuanto se encuentra con ese subidón de repente de, de roca, en el que uh -huh. crea una profundidad muy pequeña, ¡puff! rompe muy repentinamente y hace una ola muy tubera, muy pico. Perfecto. Borja se lo va a pasar muy bien. Nosotros ya veremos. <risa> ya veremos sí. si nos metemos siquiera, porque hay unas olas. Alessio también lo tenemos ready. No plátano pa. plátano para y para pan pronto. para la mañana. Solitas así por aquí para el de surfing, despertar el cuerpo, mover un poco la cinturita y tal. Luego desayunar guay, y el día se empieza mejor. Es de otra manera, empiezas a funcionar. Oye, si el objetivo es mover la cinturita, me sé un local de bachata de locos por aquí cerca. ¿eh? A las 7 de la mañana, <risa> bueno, <risa> bueno, es lo bueno ahora. <risa> <risa> igual llegamos en Palmada y hay que tocar sacando los neoprenos. Eso. Que por la mañana hace un poquito de fresquito con viento del desierto que viene por ahí. Entonces los ponemos rápido. Que al momento de cambiar, se hace un poquito de frío. Ya coger olitas, a ver el amanecer desde el agua y bueno enseñarle cuatro cositas a este colega mío que ha venido de Euskadi y que está aprendiendo a surfear y yo le estoy dando un poco con elección de tablas, cómo hacer los giros, cómo poner los brazos, cómo mover el cuerpo. Pero está mejorando rápido, ¿eh? Como está aprendiendo se olvida siempre la parafina. Me pongo este traje y vamos al agua. Está pasando muy mal, mirad lo que ocurre. La bomba que viene, yo creo que me que salir. Ay, serie que me habéis visto ahí desvariando Me ha sacado del agua Ah, está me lleno en mejillones, me estoy rentando los pies Estoy casi en la orilla, voy a aprovechar para salir Qué puta locura las olas de hoy muy, muy contentos y lo más heavy de todo, aparte del buen tiempo y las buenas olas, es que hemos surfeado solos, no había nadie más. Muy heavy. Las únicas dos ratas cogiéndonos las olas, los pros aquí. Yo os lo he dicho, este es un día que es para el recuerdo ya, para toda la vida. Momentos es que nunca olvidas, es que el surfing es esto debería ser esto por lo menos. Compartir un trip con los amigos, surfear las buenas, yes. buen rollo. Vamos a guardar las tablas y a reponer fuerzas. Un poquito de comida Y nos llevamos un buen recuerdo Tú sí que te me me dejado, un recuerdo, ¿no? A mí me han dejado un regalito para la vida Y lo voy a compartir con ustedes a ver, a, a, a, Ahí... Me aquí, me aquí ¡Buah! Aquí lo tengo, tío Te has matado contra la tabla, eh A ver si con hielo se me va esta noche De hecho, yo diría que tengo vídeo Así que 3, 2, sí? 1... ¡Pum! <ríe> Estamos comiendo después sí. de surfear Y mirad a Alex ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! vamos vamos, vamos ¡Oh, vamos locos ya hemos surfeado, ya hemos comido voy a aprovechar este momento para agradecer a Tono y a Andrea de Blue Waves Blue Waves, el sitio donde nos estamos quedando que es brutal, mirad un poquito la terraza el atardecer al fondo es increíble este sitio está en Tamrat, cerca de Agadir hay una ola a 10 minutos y luego para el otro lado también hay olas, cada 10 minutos te encuentras en una ola y flipamos en colores cada vez que vamos con el coche, es el sitio perfecto donde quedarse para venir a surfear, todo está cerquísima y además está guapísimo y ahora Vamos para las habitaciones Yo me estoy quedando en la suite con Alessio y Borja A ver que están por aquí haciendo fotos Y aquí tenéis la habitación, es preciosa ¿eh? eh. La habéis dejado perfecta eh. Normalmente es de dos personas Cama de Borja que duerme ahí Y vistas a la torreza Es una noche súper especial y se nota porque todo el mundo está súper contento y resulta que vamos a comer una especie de empanada que es muy típica de aquí y que por lo visto es una locura. Y aparte de eso mañana vienen horas muy grandes. Nos han hecho una vegana. La normal es de pollo. Enseñales la mamá. Happy día! Well, ¡Feliz Shout out. Su Blue Wave Surf House por las super comidas que nos están haciendo y las versiones veganas de todo. Gracias. Ha llegado el momento de probarla. Uh, tiene olivas y todo. Ah, necesito otra mano. Está bueno. Está bueno. Está de loco. ¿Qué tal? Lo mejor que nos hemos comido aquí. es, amor? ¿Eso qué, tío? Está de locos. Jóvenme que al comer, ¿eh? De cenar, ver, se le da el gran suelo y el suelo está ahí. Se escucha el mar, que alucináis. Y comentar que ahora mismo en Nazaré, igual hay un suelo de 20 metros. <risa> yeah. Estos son los restos okay. que llegan aquí, pero aquí hay mar porque se escucha. Por, Por suerte, no. estamos en Marruecos y no voy a morir hoy. A ver, vamos a ver si se escucha en la cámara. Sí, ese es el mar. Las olas rompiendo. Estamos como a 3 kilómetros del mar y se oyen las olas. ¿Cómo lo ves Alex? Buenos días, estamos enfrente de Anchor Point, las palmeritas, aún no ha salido el sol, el análisis de Alessio es, chavales, chiquitos, pepino Se ven bombas ahí al fondo, no sé si... Ahora mismo parece surpeable, el otro día se quedamos a anza de noche, se hizo de día y el tamaño era otro rollo de día O sea que creo que la noche engaña, yo creo que esto con Luz va a ser bastante más grande, pero bueno, ahora lo veremos, queda poco para que podamos entrar De momento, pinta favorable Borja, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay olas? Parece que sí, ¿no? No, no, hay olas, hay olas. Lo que pasa es claro. que hay tanta oscuridad que, que no está muy claro. Pero sí, sí, hay olas, olas hay. Completado y hemos sobrevivido, es He decir, que no hemos cogido las bombas que había al fondo Había olas que eran tres veces yo, cogido olas que eran un poco más altas que yo ya está Ya era bastante grande para mí, la verdad, pero nunca había cogido olas tan grandes O sea, eran muy grandes las del fondo, pero bueno, así hemos cogido sí. bombas Sí, un buen día de surfing, de derecha nos cuesta bastante, pero yo creo que en este viaje Vamos, siete días de surfing de derecha, hemos mejorado, que flipas y gracias, a muy al, bien. Al master, gracias al master Borja, está por ahí 21 años que llevo surfeando, ha habido pocos trips con horas tan buenas ¿Eh? Pues sabes que yo estaba pensando lo mismo Estaba pensando lo mismo que... De bueno. todos los trips, a ver, yo no he hecho tantos trips como tú, pero de muchos trips de surf que he hecho... ¿Tener en tan pocos días tan sí, buenas, buena. es ya. muy, muy complicado. Y tú te quedas más días. Sí, con las buenas, te de verdad. Más vídeos de olones en el canal de Borja. Pum, sí. pum, pum, pum. Ahora lleva GoPro, se van los dos productores. Sí. <ríe> Una pena. <ríe> Mil gracias por todo. A vosotros. Ha la puta hostia, disfruta de las olas que se quedan gracias por aquí. Y nosotros... Nos vamos a Barcelona. Agur. Alex Está ¡Ok! No, no, sí. Pues <risa> no, ya, come. Viajazo, no, ¿eh? viajazo con los boyset. Okay. Vamos. Pum pum, pum. Oye chicos, muy bien, ¿eh? Let's go to the airport, eh. Y, yes. y espera, espera, espera, espera. Muy espera. bien, es un placer. Shout eh, out shout out <risa> to Blue Wave <risa> Surf House. Muy buena, eh. chaval. Motivación de locos, muy buena gente. La próxima, bro, yo me tendré que quedar. Muy buen tío. guía. La próxima. De surf, un tubito. ¿Te te sí. ah, si yo me quedaba aquí, Joder. Me voy a un lane. ¿eh? Dejamos el link de la casa sí, sí, sí, sí. en la descripción. Oh. Lewis se viene con nosotros al aeropuerto Un Pepe también ahí con ahoritas no, que salen. También, sale también. Máquinas, un placer. Link de esta super casa en la descripción. Ahí. Viajadlo. El mejor viaje de surf de mi vida so far. Ha sido brutal.